estos últimos tres días han sido batalla tras batalla, el fin de semana los pedos que tuve para poder subir el podcast, yo cambié de editor, no sé en qué momento dije yo, cambia tú de Audacity a Adobe Audition no sabía yo manejarlo, borré algunos archivos de audios que ya tenía grabado un drama, un drama intenso que termino, que subo el archivo que no era el correcto, estaba incompleto yo ya había borrado todo porque les digo pendejo, tuve que volver a editar y ahí estoy como a las 2 de la madrugada subiendo ya por fin el video, pero dije yo Hoy es lunes, voy a cambiar Un nuevo día para todos en la mañana Que se nos cae el mundo social Que se va Facebook, se va Whatsapp Se va Instagram, yo El día en el que programé Hacer todas mis actividades laborales Relacionadas con la página de Facebook no está Yo en la mañana como pendejo con mi café Esperando a que funcionara Y no llegó hasta ahorita en la tarde Pero ya no es horario laboral Dije yo no hay problema Llego a mi casa Tranquilo Me voy a poner a grabar el video de hoy Para estar al día Que se me pierden las notas de Notion Yo aquí las tenía Y ya no hay nada No sé en qué momento las borré Yo miren estoy Pero ya me quiero... Quiero que me funen, yo ya quiero estar sin preocuparme de nada, de verdad, yo lo deseo, pero no se puede Vamos a hacer esto, hoy, hoy es lunes, para mí, ustedes la verdad no sé cuándo lo vayan a ver No sé si vas a salir hoy o hasta mañana, pero vamos a platicar de Mariana Enríquez Porque es la autora que toca leer esta primera semana del camino de Halloween si ustedes vieron el blog del sábado, ahí es en donde saqué el papelito Y pues salió que era la Mariana Enríquez Con un relato también del de libro que voy a estar leyendo esta semana Que se llama Los peligros de fumar en la cama Pero antes de todo eso, pues vamos a conocerla un poquito ¿no? Mariana Enríquez es una escritora argentina que nació en los 70s. Ella estudió periodismo, obviamente escribe y también da clasecillas Y hablar de lo que estudió es importante Porque ella hace una distinción muy clara entre el periodismo y la literatura. Para ella, el periodismo tiene una responsabilidad social en cómo muestra la información que quiere compartir el público. Sin embargo, la literatura tiene que ser irresponsable y no es de su agrado, y le parece incluso peligroso que a la literatura se le juzgue con valores sociales porque puede llevarla a la censura y si la literatura se llena de censura, entonces se bloquea como medio artístico. Y aunque ella hace esa distinción clara entre una cosa y la otra, también es consciente de que su sus estudios como periodista la han ayudado a escribir sus obras de ficción, porque considera que una buena estructura periodística puede hacer a una ficción verosímil, que se sienta real. Y si ya han leído algo de esa señora, es bastante claro que lo hace muy bien. Yo ya he tenido experiencias con Mariana Enríquez, lo primero que yo leí de ella fue una recopilación de relatos, precisamente, las cosas que perdimos en el fuego. Aquí fue donde yo me enamoré de Mariana Enríquez y dije, va a ser de mis escritoras favoritas y con el paso del tiempo lo he comprobado poco a poco. Después de esto, leí Alguien Camina Sobre Tu Tumba. Esta es una recopilación de crónicas de ella viajando por el mundo y visitando diferentes cementerios, platicándonos cómo es la arquitectura, las experiencias que vio, Todo muy bonito, me gustó bastante este libro. Y lo último que tengo de ella, pero que no he leído, es su novela más reciente, Nuestra Parte de Noche. Me intimida bastante este libro. Se supone que lo iba a leer para el club de lectura de Mariana de Vikinga, lectora, sin embargo no lo hice, hay gente que lo está leyendo para el miedotón no sé cómo le van a hacer honestamente, yo seleccioné pura cosa chiquita porque si no no termino ni siquiera la mitad de este libro durante este mes así que mi experiencia ya la tengo pero este libro de los peligros de fumar en la cama no sabía absolutamente nada de él y por eso lo seleccioné para ir agarrando ahí relatos al azar y ver qué es lo que me encuentro parte de lo que me ha gustado de Mariana Enríquez es que tiene una literatura que está cargada de aspectos sociales, no lo oculta, no lo niega y ella misma lo dice, se le reconoce a esta señora como una escritora que mete muchos aspectos políticos y de la sociedad argentina en su obra, consciente o inconscientemente por ahí leí yo en una entrevista que una vez una amiga la contactó para decirle, oye este relato que habla sobre desaparecidos, tiene que ver con las desapariciones que ocurrieron en Argentina por todo eso de la dictadura y ella le dijo que no, nunca lo planeó de esa forma, pero es interesante ver cómo los lectores empiezan. En encontrar relación entre sus obras y algunos aspectos que han pasado con la sociedad en donde ella fue creciendo porque cree que el terror es un medio por el que se puede hablar de situaciones políticas que representan algo para cada uno de nosotros, así que tiene una visión súper súper interesante, y no podemos dejar de lado también que se le reconoce actualmente como una de las mujeres más importantes en la escena del terror en Latinoamérica, en el terror y en general en la literatura, Mariana Enríquez está siendo publicada por Casa e Editoriales que por lo general no publicarían terror Pero agarran sus bonitas obras Y no las venden a todos Se agotan Es muy difícil de encontrarlas Por lo menos aquí en el rancho donde yo vivo Que es Nayarit Es muy difícil encontrar libros de ella Así que su nombre está, miren, en lo alto A nivel internacional Sus obras se han traducido en infinidad de idiomas Y representa una figura importante En algunas ocasiones cuando se le ha preguntado sobre esto De qué opina que la representen como una mujer feminista En el ámbito literario Por lo que alcancé a leer tiene opiniones encontradas con eso, por una parte le gusta porque considera que es importante hacer visible el trabajo de las mujeres en este género, o en general, en cualquier lugar es importante hacer visible el trabajo de las mujeres, pero hablando de terror, que es por lo que le llegan a preguntar, considera que eso es importante, pero que por otra parte no le gusta porque considera un poco machista el hecho de que cuando se habla de la literatura de mujeres suele hablarse de aquella literatura sensible. O de aquella literatura que es súper erótica Pareciera que nada más hay dos tipos de historias que las mujeres pueden escribir O una super sexual o una super mojigata acá de Oh mis sentimientos, la cosa de lo pequeño pues Es como ella lo describe Así que le parece interesante cuando la invitan a paneles de ese tipo Pero que sí le genera un conflicto por esa lucha entre lo que ella quiere representar Pero también cómo los medios representan lo que ella está haciendo Les digo que de verdad es una mujer súper súper inteligente y se nota en su obra, desde los relatos más simples hasta los que tienen un poco de más complejidad, algo también que me parece interesante es que ella ha llegado a comentar que al principio le costaba mucho escribir mujeres, aunque actualmente se le reconoce como la mujer de la literatura de horror, al principio le costaba adentrarse en la mentalidad de esas protagonistas femeninas que ella tiene en sus historias no sé muy bien cómo se desarrolla en nuestra parte de noche, pero sí comentaba ella que escribir historias largas desde una perspectiva femenina Nina le era imposible en algún punto de su carrera porque creía que sus mujeres se parecían demasiado a ella y no le gustaba ese aspecto, así que en las historias cortas encontró la forma de meterse en otro punto de vista para poder escribir sus historias, lo vuelvo a decir, no sé si aquí hay mujeres a lo largo de todo el libro me gustaría ver cómo desarrolla ese aspecto ya en una novela un poco más larga pero es una muestra de el cambio que ha tenido ella como creadora a lo largo de los años. Y eso me parece súper, súper genial. Así que estoy ansioso de verdad por compartir ya lo que me parecieron las historias de esta semana que estuve leyendo. Pero creo, lectores, que por ahora es todo. Voy a hacerme un té para relajarme. Voy a tratar de descansar mientras edito este video. Recuerden también que se pueden unir a Discord para platicar de los relatos de esta semana un poquito más a fondo o con spoilers incluso. Incluso para no arruinarle la experiencia a nadie que no los haya leído, y el enlace va a estar abajo en la caja de la descripción. Si se animan, yo los veo por ahí. Y si no, los veo mañana con el video de el primer relato de Mariana Enríquez. Yo de verdad, ya saben, espero que tengan una muy buena semana y que lean un terrorífico libro.